La más importante de las enseñanzas a nivel cambio de paradigma que probablemente deberías de empezar a practicar y tal vez la que más te va a costar trabajo por tu educación contraria es que en la exacta proporción en la que te mantengas en gratitud vas a empezar realmente a sentirte más plena, más pleno y feliz. Y en la exacta proporción en la que te mantienes en el deseo, en el voy a, en el me hace falta, en esa supuesta idea bastante enferma de éxito y abundancia, en realidad en la exacta proporción que te mantienes en eso, vas a sentirte insatisfecho, frustrada, descontentos y nunca felices. Porque hay una clave del sufrimiento. El sufrimiento lo enseñó el gran Buda y dijo, el sufrimiento es debido a que deseas. Si no lo habían escuchado, ahí se los dejo de tarea. En la exacta proporción en la que deseas, vas a sufrir. Pero esto es como, wow, lo que me estás diciendo va en total contra de lo que me ha dicho Santa Claus, el ratón de los dientes, mi abuelita, mi mamá y todos los seres en los cuales yo creo profundamente. <ríe> y todos esos seres te han dicho que, si logras tus deseos, vas a ser feliz. ¿Pero qué crees? Que esa es la fórmula que utiliza la gente más infeliz del mundo. Entre más cumple deseos, más le hace falta cumplir más y jamás acaba. Porque esto es una enfermedad que se llama en la Biblia la llamaron Gula. No se refiere a comer y comer, se refiere a la insatisfacibilidad. Hoy la podríamos llamar adicción al consumo o insatisfacción crónica. Gula o como lo quieras llamar. Y el Buda la llamó básicamente Dukkha el sufrimiento cíclico por el deseo, por estar produciendo deseo. Entonces, solamente les dejo de tarea que piensen que en la medida que obtengan sus deseos, no van a ser más felices. Y para esto hay un experimento muy interesante y es checar qué pasa con la gente que se gana la lotería. Analicen, hay muchos documentales. La gente que se gana la lotería siempre empieza por dos o tres meses como en un clímax de supuesta felicidad, en una decadencia impresionante en los próximos años. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales les digo, atentos, el camino no es el deseo ni el cumplimiento de deseos, es la gratitud.